Director de Onda, en medio de una controversia. ¿eh? Así es, el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor está involucrado en una situación. Eh, bueno, lo que quisieron involucrar en una situación, en una controversia. Entonces, hoy en la mañana del martes 27 de julio, es el tema eh, siguiente: allá, equipo de. Eh, equipo, allá, producción. Entonces. Se difundió un audio donde el director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, José Rubén Gonel Cosme, supuestamente llamó a una empleada de esa institución del Estado para acusarla y ofrecerle ayuda económica para mejorar su vida. Ese es en la imagen, ese es el actor Carasaf eh, Sánchez, quien vamos a hablar de él en un momentito. Entonces, en el audio, la joven se identifica como Yaniris Jiménez García, quien es diseñador gráfico con un sueldo de 25 mil mensual esto, por supuesto, generó un gran revuelo en las redes sociales, lo que provocó una lluvia de críticas contra el funcionario. Tenemos el video de la, de la llamada que recibió la joven y que fue captado el momento en que un hombre, pues, eh, verdad, identificándose como este es un funcionario, pues le estaba ofreciendo las, eh, la, o sea, le estaba acosando y le estaba ofreciendo ayuda económica. Vamos a ver el video de ese momento. Sí, sí, video. Hay un video. Mientras aparece el video, entonces ya Gonel Cosme negó que esa sea su voz la que se escucha en el video. Esto lo dijo pues llamando al programa Sol de la Mañana de la Z de, de Sol 106.5 FM y negó en primer término que la joven trabajaba en, trabajase en la entidad. Sin embargo, la página de Nuria Piera Dijo que sí es empleada de la institución, quien se desempeña como diseñadora gráfica, como lo vimos ahí en el en el, ¿verdad? en verdad una de las fotos publicadas ahí, el nombre de ella que aparece en la nómina. Pero todo dio un giro cuando se supo que el actor Carrasaf Sánchez confirmó que el video es en realidad una actuación preparada por él y su equipo de trabajo. Sánchez, en conversación telefónica con Listín Diario, dijo que se trata de videos que pretenden llevar un mensaje a la sociedad y que nada tienen que ver con algún funcionario o empresario. Carrasaf insistió en que la joven que aparece en el video es una actriz y que se trata de audiovisuales que buscan llevar un mensaje a la sociedad. Oh, o sea que, que eso fue algo montado. Y yo esta mañana curándome pensando que era verdad. Si sí, esto es algo montado, y, y entonces, y este hombre entonces, ¿qué pinta este hombre aquí? Él es el apellido real, Rubén, el señor Rubén. Rubén Gonel que, Cosme. Correcto. Que, que, es. que, que vi una tienda aquí de, de ¿Cómo es? De, de esa tienda que están en Nueva en, allá en, en Nueva York. De, en, de la Sara. Sí, de, que voy a llevar tu regalito, sí. tú sabes. Pandora. Forever 21, tú, Exacto. Ivana. Esa tienda de los popis que va siempre, Camila. <ríe> sí, ah, ya <ella> sabe de él. <ríe> Ay, no llevo a Paca mis hijos también. <ríe> Forever 21, eh. <ríe> Señores, no es raro. Esto, esto es algo. Él siempre hace como algo parecido, Carazaf, que es muy buen sí. actor y siempre quiere ir innovando cuanto a la persona tome conciencia y cosas así. Pero es bueno que, que deben aclarar primero. Sí, sí, aclarar. deben señalizar que es algo, un, un estudio a la sociedad. A para la sociedad. Mira está involucrado. Yo me imagino en su casa, siempre no comió hoy. Ya lo sabe. ¿Eh? <risa> una vez corriendo a, de, a defenderse a través no, de o la o sea, que loca, ¿eh? no se va a quedar ya no no porque si se queda callado dicen que sí que y verdad? por qué por qué si, si algo mediático por qué mencionar nombres que, eh, que realmente existen en la institución por qué no usar otro nombre steven o algo así por qué Rubén una persona que realmente existe en esta verdad en la onda por qué no usa un nombre oh, ficticio, sí. cambiarlo, es claro. cierto. No, no, o fue coincidencia que pegan el nombre de Rubén y Rubén sí ficticio? trabaja en la onda. <risa> Siendo el director ejecutivo, o sea, el principal eh, funcionario de esa institución que es la que tiene que velar porque, por ejemplo, la canción del de Kililin no sea copiada. Porque acá, yo te voy a decir algo, onda, sí. Onda. Hay que cruzar por allá por la onda. Sí, sí porque te voy a decir algo. Este hombre con, con ese mediático, él puede hacer demanda y pueden tener problemas ellos. Sí. Por, por, por daños y perjuicios, per, per, per, Daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Una vaina así. Yo no, así no estudié perjuicio. mucha ley, juicio ese tipo de cosas. Tengo de ley y vaina. Sí, Entonces yo... puede tener, pueden tener problemas, usted tiene que saber la cosa, ¿eh? Y en estos tiempos se está demandando, se está demandando por. Aquí están ellos, cuá, cuá, cuá, cuá daños daño y que... daños y perjuicio, no, no, daños y perjuicio. Hiperjuicio. Hiperjuicio, ¿eh? Se le fue de la mano ya. a Carazas <risa> no. sí, La gente jode tanto. La gente jode tanto ¿eh? Eh, ya, no, no, pero increíble. <risa> ah, metí a ese hombre ahí medio, este hombre sin hacer nada. <risa> el, el presidente lo llamó. No. Ti, ¿Qué pasó ahí? Eh, ya, esa voz de Luisito, que hay que saber limitar, con una voz... ¿Qué pasó? ¿Cómo es ¿Cómo hay que habla Luisito? ¿Qué bueno. Pasa? ¿Qué fue mío ahora? ¿Qué fue mío? ¿Cómo te pones y tú a hablar? Eh? Y de PRM, porque los de PRM es que siempre tienen un huevo. <risa> siempre tienen que, su show. No, mira, yo mira me, el oye, vaina de ayer que hizo un teteo en monteplati de IPRM. y le importa a, sí. eh, a la policía que usted sea ¿eh? Venga, exactamente con todo para adentro vaya para adentro Oye, oye, oye, oye. ¿Cómo, tú crees que ese hombre haya llegado a su casa de que a comer <risa> después de esa vuelta siempre hombre ha hecho sabes. 30 llamadas y, y, y, y te estoy diciendo el problema no porque es eh, un chisme la mujer mujeres lo creen, de una vez. Sí, todo, No, Esa vez. mujer seguro se tiró del piso. ¡Ay, oye, que Que no qué? entre por esa puerta. Hoy. Sí. No le pueden comer. Es cierto. <risa> pero la voz tiene que ser... Hay que escuchar la voz de, de, de, del hombre. No, él, él no... Va, vamos ¿Porto? a ver si podemos poner las voces aquí, mientras tanto, ¿verdad? Porque para mí es que el que sí. estaba hablando en el teléfono era Karazá, pero una... tú sea que limita imita voces. Sí. sí, sí, sí. <risa> y está hablando muy fino. <risa> Sí, Juan Carlos Pichardo, ¿Tú? cuando llama con la voz del. De sí, Juan Carlos, Juan Carlos Pichardo eh, invitó a Luis Abinader y a Lionel. Sí, pero lo, aquí, bueno, lo bueno es en el mismo video, la misma llamada, él dice: No, mire, doña. Se. Sí. <risa> pero, pero ya este, este caso, ¿verdad? Del director de la Onda, en el lío que se me, <risa> que lo metieron al poder. Bueno. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar el acoso. Ya tú bueno. sabes, no puede creer nada de que había fulano allí, nada de eso. Pregunte primero y averigüen. Porque quieren aquí. pelear de una vez ustedes, las mujeres. Pues, vamos pues, pues, a aviso. Eh, ¿En qué quedaste? ¿En qué quedé con qué? ¿Tú sabes lo que hablamos, lo que hemos Pero de qué? ¿De qué usted me está hablando? ¿Qué fue lo que nosotros hablamos? Tú sabes, mi reina, que yo. Y tuve que hacer un viaje ahora. Yo estoy en Estados Unidos. Y estaba pensando en llevarte unos regalitos, llevarte unos cuantos detalles. Y me gustaría entonces que nos juntáramos y compartiéramos un, una copita de vino, un al helado, algo, lo que tú quieras. No, mire, la verdad que no, yo, yo ahora mismo realmente no puedo. ahí <risa> no puede la voz. <risa> una copita de vino una cenilla que romántica. se usa eso mucho hay hay muchas mujeres que son acosadas ¿eh? yo lo lo que yo dije hay muchas en, mujeres que son que realmente es real, realmente eso está pasando tú me entiendes si algo si fue algo de ellos creativo para pa darle a conocer eso a la sociedad está muy bien porque es algo que sí está pasando tengo eh, he conocido muchas chicas que son acosadas en su trabajo en la universidad también sí, por profesores profesores sí pero cuando el, el, el jefe le gusta el jefe le gusta no hay denuncia no sale nada no no no lo que sale lo puede sacar una pasola puede salir una pasola el no bien. si la jefe que camina bien parece ¿Sí? <risa> ¿Por qué tú te ríes? No, porque, porque, como te dije, eso pasa. Eso pasa, señores.